Hoy vamos a hablar sobre absceso o quiste de la glándula de Bartolino. El quiste o absceso de glándula de Bartolino es una acumulación de pus que forma una protuberancia o mejor dicho un hinchazo en una de las glándulas de Bartolino. Estas glándulas están ubicadas de lado a lado de la abertura vaginal. Para los que no saben, la glándula de Bartolino secreta un líquido que ayuda a lubricar a la vagina. En la mayoría de los quistes de Bartolino son asintomáticos. que quiere decir? Que no presenta síntomas. Pero cuando llegan a ser grandes, llegan a irritar la vulva, causa dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales, dolor al caminar y también una asimetría. Los quistes de Bartolino pueden llegar a formar abscesos que van a estar acompañados esos abscesos de fiebre son muy dolorosos y pueden estar acompañados de flujo vaginal entre otros para diagnosticarlo el médico hará un examen físico para tratarlo va a depender del tamaño del quiste la glándula de Bartolino. Si es pequeño y presenta síntomas leves, se recomienda tomar baños de asiento con agua tibia varias veces durante 3 a 4 días. En caso de que presente síntomas graves, acompañado de fiebre, dolor y el quiste esté infectado, pues se debe hacer el drenaje del quiste, ya que hay que retirar toda esa pus y acompañados de antibióticos. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.